El arco iris sobre el pantano En una de sus partes Hace un llamado A mantener el entorno Libre de basura Voy a referirme a esa parte Horas antes de que empezara la lluvia Los programas de opinión pública Solicitaban a los ciudadanos Ser conscientes Y no arrojar basuras